haciendo una grabación. Esta grabación se va a estar subiendo al canal de YouTube para las personas que no han podido eh, entrar al taller y sé que algunas personas me, me, me estuvieron escribiendo que ¿verdad? no podían entrar, así que para darle la oportunidad de que puedan tomar el, el taller, pues lo voy a estar... Eh, subiendo a la plataforma de YouTube ya eh, mañana en, en la tarde. Así que eh, les doy la bienvenida oficialmente al taller de Aprende a Trabajar con Canva. Un millón de gracias por conectarte esta noche con, con, conmigo. Eh, me quiero presentar antes de continuar. Mi nombre es Irmari Román, para todas esas personas que no me conocen. Tengo muchas personas conocidas aquí ya. Eh, pero verdad para las personas nuevas que están eh, registradas en el taller, mi nombre es Irmari yo soy artista gráfica, llevo 11 años trabajando en lo que es la papelería social y creativa. Es lo que hago, ¿verdad? Eh, en mi trabajo full time. Estudié en el Instituto de Arte de Pittsburgh Publicidad. Terminé mi, eh, mis estudios de artista gráfico en el Sagrado Corazón. Y ¿verdad? Este, soy la fundadora de Papelería Estudio LLC. Llevamos tres años ofreciendo talleres, eh, entre muchos talleres. Uno de ellos es el taller de Canva. Este taller lo ofrezco para ayudar a esas personas que están comenzando eh, ya sea un negocio, ya sea algún proyecto, maestros que necesitan, ¿verdad? Este alguna plataforma para crear sus artes y, eh, ¿verdad? No tiene el conocimiento de cómo trabajar con la plataforma, pues eh, me gusta ayudar a esas personas a comenzar a lo que es el diseño, a explorar lo que es la plataforma de Canva, que es una plataforma excelente para todas esas personas, ¿verdad? Que, que les gusta trabajar con con su creatividad, Hay, tienen muchísimas posibilidades eh, de trabajar muchísimas cosas en ella, así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre las cositas que podemos hacer, cómo podemos trabajar con las herramientas y eh, que le saquen buen provecho a este programa que realmente eh, ha sido un, un éxito desde que lanzaron la aplicación hace unos, diría yo, 8 o 9 años. Yo llevo utilizando esta plataforma, eh, la plataforma de Canva. Eh, ellos comenzaron con una aplicación solamente para iPad, luego ellos... Eh, incluyeron la, aplica la aplicación para los celulares, y de ahí en comenzaron a hacer lo que es la plataforma virtual, que es a través de la página de ellos, eh, Canva.com, y ahora recientemente, tan reciente como hace, yo creo que ya año y medio, ellos tienen la plataforma donde puedes descargar el programa, instálalo en tu computadora, y así lo puedes utilizar en diferentes este, lugares, donde vayas, lo puedes conectar en una laptop, si no tienes el acceso a... a a una desktop y tienes que irte de vacaciones, o estás en la escuela, o estás en el trabajo y quisieras hacer una, algún diseño y tienes tu computadora, pues puedes hacerlo sin tener que eh, utilizar el Internet. Si es que tienes tus propias imágenes y todas esas cositas que no requieren el uso del Internet, pues lo puedes trabajar online, offline también. Eh, así que nada, eh, nosotros ¿verdad? en Papelería estudio trabajamos lo que son las artes gráficas, ofrecemos talleres, trabajamos lo que es la papelería social y creativa, eh, coordinamos y decoramos eventos y también tenemos una tienda física donde ofrecemos este, venta de materiales para personas que están trabajando en lo que es en el uso de la papelería, ya sea creativa o eh, papelería social. ¿Qué vamos a aprender en este taller de hoy? Pues vamos a estar trabajando la plataforma de Canva de principio a fin. Vamos a estar eh, trabajando con nuestras propias imágenes que nosotros podemos sacar, este, ¿verdad? con nuestras propias imágenes que podemos crear. También vamos a estar eh, tocando eh, con una plataforma aparte, esto es otra página que eh, es, es un buen recurso para trabajarlo a la par con Canva. En Canva tenemos la habilidad de remover fondos dentro de la plataforma, pero tenemos que utilizar la plataforma que es eh, Pagando. esa plataforma eh, yo pago mensualmente $12.99. Esta plataforma ¿verdad? nos permite utilizar toda, eh, ese banco de imágenes, todas las letras, que ellos tienen disponibles este, tipografías. También ellos tienen ¿verdad? Muchas, eh, muchos stickers y muchas cositas, que muchas de ellas son gratuitas, pero hay otras que son pagando. Y teniendo la plataforma eh, premium, como ellos le llaman, pues entonces todo eso está incluido. Pero si no tienen la habilidad de, de comprar esa membresía, pues entonces sí hay una plataforma que podemos utilizar para entonces remover esos fondos y entonces descargar esas imágenes y subirlas a la plataforma de Canva para utilizarlas en nuestros diseños. Y también vamos a estar hablando un poquito sobre cómo nosotros podemos descargar esos archivos, ya luego de nosotros haber creado esas imágenes, para eh, poder trabajarlas, en, subirlas, ya sea en una plataforma, un story, una invitación, ¿verdad? lo que ustedes quieran trabajar en la plataforma, eh, las opciones son infinitas. Así que eh, vamos a estar trabajando con Canva, eh, Canva es una plataforma yo diría que bien accesible, todo el mundo tiene acceso a ella después que tengan un, un correo electrónico para poder registrarse y ¿verdad? el uso de una tableta lo pueden usar en un celular o en una computadora, así que eh, voy a subir por aquí mi plataforma de Canva y cuando nosotros abrimos la plataforma de Canva, voy a eh, darle sign a uno aquí para que ustedes vean cómo es. <coughs> Básicamente, cuando nosotros entramos a la página de Canva, es www.canva.com, podemos entrar con nuestra cuenta de Gmail, Facebook, podemos crear una cuenta con nuestro email, o eh, ¿verdad? ellos tienen aquí otras opciones. Este, así que pues ustedes pueden crear una cuenta directamente con Canva, o pueden utilizar sus credenciales si tienen correo electrónico de Google, o con su cuenta de Facebook. En este caso, yo voy a darle login, y tengo una cuenta por aquí ya y entonces, eh, ¿verdad? Aquí cuando nosotros entramos a nuestra plataforma con nuestra cuenta, esto es lo que nosotros vemos en el día de hoy. Estuviera una conferencia de Canva Create 2022, son las eh, cositas que vienen nuevas para la plataforma y todas esas cosas. Así que ellos hoy hicieron una actualización donde ellos, eh, ¿verdad? Este subieron todas estas cosas nuevas para que las personas puedan verlos si se perdieron de ese ese seminario que ellos estuvieron ofreciendo. Eh, ¿verdad? Aquí la plataforma tiene varias opciones. Nosotros tenemos la habilidad de cambiarle el idioma. Si nosotros queremos cambiarle el idioma de inglés a español, lo podemos cambiar. Eso se utiliza por aquí en nuestros settings. Y por aquí, donde dice el language, podemos cambiarlo a español si lo desean. ¿Okay? Así que eh, lo pueden hacer por aquí. Vamos a colocarlo en español para beneficio de, de todas. Y, eh, ¿verdad? Aquí estamos en, en español. Entonces, ellos tienen en la parte superior lo que es el inicio. Este es nuestro inicio. Aquí, está, aquí van a estar siempre estos, eh, estos diseños recientes. Básicamente, todo lo que nosotros trabajemos dentro de la plataforma de Canva va a quedar grabado en la plataforma. Es decir, si yo creo un diseño, lo trabajo hoy, y eh, sabemos que en Puerto Rico se va la luz todo el tiempo, se nos fue la luz. Si tuviésemos un programa regular, no hubiésemos grabado, se pierde ese, ese diseño que nosotros trabajamos y tenemos que comenzar desde cero. Ahora bien, trabajando en la plataforma de Canva, él automáticamente va autograbando todos esos trabajos que nosotros estamos haciendo. Así que si se va a la luz, no hay problema. Cuando, cuando subamos la computadora nuevamente, lo único que tenemos que hacer es subir a la plataforma y entonces buscar, y usualmente es el último diseño que estás trabajando, es el primero que te va a salir en, aquí en los diseños recientes. Aquí va a haber un listado de muchas cosas que han trabajado, así que eh, aquí es donde ¿verdad? vamos a encontrar todos esos diseños que nosotros hemos trabajado dentro de la plataforma de Canva. Entonces, en la parte izquierda tenemos lo que son las plantillas, le podemos dar un clic a las plantillas, y entonces aquí podemos buscar ¿Qué nosotros queremos crear? Podemos crear eh, diferentes cosas, presentaciones, podemos hacer resumen, aquí hay para posters, podemos hacer eh, contenido para nuestras redes sociales, podemos crear logos, nos recomiendo trabajar los logos con plantillas de aquí, eh, pero pueden trabajar ¿verdad? sus diseños desde cero. Aquí pueden crear documentos, ya sea eh, propuestas, pueden hacer portadas para libros, presentaciones, certificados de participación, eh, los stories para ya sea Facebook o Instagram, pueden hacer diferentes gráficas, menú, folletos, o sea, hay un, un infinito de cosas que podemos hacer dentro de la plataforma y todas esas plantillas van a estar aquí donde dice todas las plantillas. Voy a regresar al, aquí al, al menú principal. También están los proyectos. Aquí en los proyectos es donde nosotros podemos encontrar todos los diseños que nosotros hemos creado dentro de la plataforma y van a estar bajo diseños. Si yo eh, busco por acá, me va a dar todas las imágenes que yo he subido a la plataforma para utilizar, así que también puedo guardar todas las imágenes que estoy utilizando en ese banco de, de imágenes dentro de la plataforma de, eh, de Canva. También guarda videos, así que todo lo que ustedes suban aquí a la plataforma va a quedar guardado en lo que son los proyectos. Si aquí ustedes pueden regresar y ver qué hay eh, o necesitan utilizar, pues está ahí disponible para que ustedes lo puedan verdad este trabajar. Todo lo que tiene una coronita en la parte eh, derecha significa que solamente se puede utilizar si tienes eh, Canva Premium. Si no tienes Canva Premium, pues entonces no, no te va a permitir utilizar esas, esas opciones, por ejemplo, marca. Aquí yo puedo subir mi logo, y entonces cuando vaya a trabajar un diseño y necesite mi logo, pues yo simplemente voy a mi marca, le doy un clic al logo, y él automáticamente me va a subir a ese diseño. Igual la paleta de colores, mi logo en específico tiene seis colores, esos seis colores están dentro de mi, de mi marca. Y entonces también yo puedo subir todas esas tipografías que yo utilizo en mi branding y entonces las puedo subir para que entonces ya estén listas ahí para cuando yo haga un diseño utilice estas mismas fuentes para eh, verdad que mi que mi marca sea eh, sea toda, verdad esté en conjunto y siempre sea igual por ejemplo si voy a hacer una eh, si voy a hacer un flyer pues trato de utilizar la misma tipografía que utilizo en mi logo en mi imagen. ¿Por qué? Porque identifica mi marca. Así que siempre me gusta que esté todo a la par y que me identifique a mí, que cuando las personas vean ese, esa tipografía digan, oh, esa es la misma tipografía que utiliza Papelería Studio, así que hace que la persona reconozca de dónde venimos. Así que, ¿verdad? Este, esto es una, una herramienta bastante chévere para utilizar. También si vamos a hacer eh, diseños de algún personaje en específico que queremos utilizar esa tipografía eh, dependiendo de la, de la, del diseño que vayamos a trabajar pues entonces también podemos subir esas tipografías aquí a la, a la plataforma y las podemos utilizar para nuestro diseño, así que si, eh, si quisieran utilizarlo ¿verdad? aquí en la fuente subida van a estar todas esas fuentes que eh, se suben a la plataforma igual aquí la paleta de colores va a salir aquí ahorita cuando terminemos yo les voy a enseñar cómo se ve eh, este, este contenido con el, con el plan gratuito. Porque yo lo tengo para, para el negocio, yo lo tengo con, con el premium, pero este en particular lo utilizo para los talleres para que no se me confundan al momento de yo este, ¿verdad? enseñarles lo que, lo que pueden hacer dentro de la plataforma de Canva. Entonces ellos también tienen lo que se llama planificación de contenido. Aquí se pueden... Eh, Hacer diseños y se puede programar para que él automáticamente suba esos diseños a la plataforma de Facebook. Pueden decirle, ¿verdad? Este o Instagram, ¿verdad? O cualquiera de estas plataformas que hay aquí, ustedes pueden eh, escoger y le va a, a preguntar cuándo quieren subirlo a la hora que lo quieren subir y entonces se le da a planificar o publicar ahora publicar ahora, pues lo publica en ese instante y eh, planificar pues entonces lo coloca en el calendario y él automáticamente lo va a publicar esa plataforma que escogieron al en el día y la hora que fue escogida. Igual, esto está solamente disponible para el plan pagando así que este, se los enseño, ¿verdad? Porque es una de las cosas que pueden trabajar dentro de la plataforma de, de Canva, así que este, si lo quieren utilizar, pues ya saben que si está disponible, simplemente pues es parte del premium. Así que nada, eh, en la parte superior tenemos lo que son las plantillas. Tenemos aquí lo que se llama descubrir. Aquí en descubrir, ellos tienen básicamente eh, diferentes cosas que ustedes pueden aprender dentro de la plataforma de Canva. Vamos a ver si puedo subir por aquí. Ellos tienen aquí ¿verdad? todo ese, todo ese banco de imágenes que hay disponible. Por ejemplo, descubre fotos. Si yo estoy buscando... Eh, por ejemplo, eh, haciendo el flyer para este taller, yo busqué aquí Canva. Y entonces aquí ¿verdad? me va a dar el logo de Canva. También hay una computadora por ahí eh, que tiene una persona trabajando un diseño en Canva. Vamos a ver si lo veo por ahí. Pero está en... en Esteban, este tipo de imágenes está disponible. A ver si se ve por ahí, pero no lo veo. Aquí pueden filtrarlo si lo quieren pro O si quieren solamente el que es pagando Así que este, tienen también la habilidad de de filtrarlo, por ejemplo, si no tienen la plataforma pagando, pues entonces le dan a gratis, y entonces les va a enseñar todo lo que está disponible gratis, así no nos enamoramos de una imagen sin poder este, utilizarla, porque hay que pagar para ella. Ahora bien, si nosotros quisiéramos pagar por esa imagen, la realidad es que no, no cuesta mucho, eh, usualmente eh, tiene un costo de un dólar por, eh, por diseño, no sé si ha subido el costo, déjame ver aquí, si sí, sí ha subido, pero usualmente es, eh, es como 99 centavos o un dólar. Vamos a ver si, si es un dólar. Aquí es un dólar, así que si queremos utilizar ¿verdad? Alguna, algún elemento dentro de la plataforma de Canva que sea pagando, pues le van a cobrar un dólar por utilizar ese elemento. Y esto es por elemento, no por el diseño, sino es por cada elemento que nosotros añadimos dentro de, la, de, de ¿verdad? nuestro diseño. Aquí están los planes. Eh, ellos tienen el plan gratuito, donde ¿verdad? Este podemos diseñar. Ellos tienen lo que es el, el plan pro, que es el que yo utilizo. Él tiene, él tiene un costo de $12.99 al mes. Eh, usualmente pues, yo lo pago mensual. Y entonces, básicamente, ustedes pueden dividir esos $12.99 entre cinco personas. Tienen la habilidad de añadir cinco personas, o sea, son cinco personas en total, así que nosotros podemos pagar nuestra propia eh, membresía y luego añadir cuatro personas más para un total de cinco personas. Y entonces, eso sí, esos $12.99 se pueden dividir entre cinco personas y así, ¿verdad? Pues no tienen que pagar los $12.99 completos, sino se pueden dividir en esas cinco personas. Y, eh, ¿verdad? Tendrían entonces acceso a todo lo que es Canva, de por sí. ¿Ok? Así que para nosotros crear alguna imagen o alguna promoción, algún contenido, pues podemos buscar aquí en, en el search bar, en esta barrita de búsqueda, podemos colocarle, vamos a decir que vamos a hacer un cover de Facebook. Y buscamos aquí. Y aquí mira, Facebook cover. Y entonces él ahora me va a dar todas las plantillas que hay disponibles para yo trabajar una portada de Facebook, ¿ok? Así que aquí yo lo voy a dar. Lo podemos buscar por categoría porque me dio todo lo que dice Facebook, porque me filtra todo, ¿verdad? Todo lo que contiene Facebook. Así que aquí yo le voy a poner portada de Facebook. Y entonces aquí yo puedo escoger cualquiera que me guste. Y de aquí, ¿verdad? Este, por ejemplo, vamos a ver por aquí qué hay. Me cambiaron estas plantillas recientemente. Eh, vamos a escoger, buscar aquí que sean gratuitas, eh, gratis, aquí. Y entonces aquí ¿verdad? vemos todas las plantillas que son gratis. Y aquí él me sigue mostrando algunas que son pagando, así que tenemos que tener en cuenta esos detalles al momento de escoger un diseño. ¿Por qué? Porque aunque yo le haya puesto aquí que solamente quiero que me enseñe los que son gratis, él de todas maneras me da, ¿verdad? Este algunas plantillas que sí son, eh, ¿verdad? Pagando. Así que yo voy a escoger, eh, déjame ver por aquí, hay una, voy a escoger esta que está aquí y la razón por la cual la estoy escogiendo es por el tamaño, ¿ok? Porque las otras que tenía, eh, las otras que estaban allí eran otro tipo de cover. Yo sé que este mismo tiene el tamaño de un cover de Facebook y ya uno, ¿verdad? Se, va a, uno se va acoplando, se va dando cuenta de los, de los tamaños a medida que uno vaya trabajando con estos programas. ¿okay? Así que cuando yo escojo un tamaño en específico, Canva automáticamente me va a dar plantillas que son de acuerdo a ese tamaño que yo escogí. Es decir, yo escogí una portada de Facebook, pues entonces me va a dar un montón de plantillas que yo puedo utilizar para mis diseños aquí en esta en esta opción y aquí yo puedo escoger ¿verdad? cualquiera que me guste y yo poder entonces trabajar con ella aquí en el en esta barrita podemos escoger si estamos buscando algún color en específico algún idioma en específico o pues simplemente queremos trabajar pues eh, con cualquiera de estas plantillas Ok. Así que, yo no voy a utilizar ninguna de estas plantillas. Eh, vamos a trabajar ¿verdad? algo... desde cero, para que puedan ver todas las cosas que podemos hacer dentro de la plataforma. En la parte de abajo de donde dice plantillas, en este menú, y en la parte izquierda, tenemos los elementos. Aquí en los elementos vamos a encontrar casi todo lo que necesitamos para trabajar cualquier diseño. Es decir, aquí nosotros tenemos las líneas y las formas. Si queremos añadirle algún cuadrado, alguna estrella, corazones, formas... Aquí están todos estos detalles que podemos utilizar en nuestros diseños. Las líneas, ellos recientemente, eh, yo creo que hace como no más de seis meses, añadieron la opción de que nosotros podemos ajustar el grosor de la línea. Por ejemplo, si yo añado esta línea y voy en el menú superior, aquí donde dice estilo de línea, me da la opción de yo poner la línea entrecortada, sólida, eh, y entonces escoger cuál entrecortado yo quiero, si lo quiero más grande o más pequeño. Si yo lo quiero recto, ¿verdad? Pues aquí en el grosor de la línea, yo puedo entonces subir el grosor manualmente, ¿ok? O también lo puedo colocar aquí, este, por números. También puedo colocarle los extremos redondeados, por ejemplo, si yo coloco esto un poquito más grueso, lo pueden ver que ahí está el redondeado y si lo apagamos... El que dan las esquinas cuadradas, así que también lo podemos modificar aquí. Podemos añadir, si queremos, flechas en la parte, ¿verdad? Este, Al final de, de, nuestras, de nuestras líneas. Podemos colocarle, ¿verdad? Eh, incluso a la izquierda también, así que esto también lo pueden modificar. Que estas líneas son 100%, son 100 editables. Y aquí ya tienen unas que ya están prediseñadas, pero las podemos editar también. ¿Ok? Eh, para regresar, solamente le damos a la flechita y entonces aquí están lo que son los recursos. Recursos, aquí hay muchas imágenes. Eh, hay diferentes tipos de stickers, flores, eh, marcos, muchísimas cosas que podemos utilizar para decorar nuestros diseños. Luego de eso ¿verdad? tenemos los stickers. Estos stickers son animados. Si lo de a ver todo, me da todos lo, los stickers animados que tenemos. Y entonces, como pueden ver, Aquí todos estos son gratis y por aquí hay uno que tiene una coronita, significa que es pro. Así que, como nosotros sabemos cuál es escoger? Pues vamos a escoger los que no tienen la coronita. Si tenemos el pro, pues podemos escoger cualquiera de los que salga aquí y eh, poder utilizarlos en, en, en nuestro diseño. Estos stickers son todos animados, ¿verdad? si vamos a crear un diseño, una presentación, pues para que el, el diseño resalte, pues le ponemos esos movimientos. Tenemos aquí lo que son fotos, esto es un banco de fotos que pueden utilizar, por ejemplo, eh, si están buscando imágenes para alguna temática en específico, lo pueden hacer también, pueden buscar aquí dentro de este banco de imágenes, si yo quiero buscar aquí eh, computadora, escribo computadora y él automáticamente me va a dar todas las imágenes que están re relacionadas con computadora. Así que aquí está lo que es nuestro banco de fotos, Luego de eso, aquí hay videos. Estos videos se pueden utilizar para eh, crear, utilizarlos de fondo. Cualquier, eh, no sé, alguna promoción, eh, alguna presentación que queramos colocarle algún tipo de animación para llamar la atención, pues podemos utilizar de los videos que hay aquí. La mayoría de ellos son gratuitos. Ven como, tiene, como no tienen la coronita eh, en los lados. Así que, eh, por ejemplo, una persona que está haciendo una, una promoción de turismo, pues mira, pueden utilizar un video como esto, le dan un clic y él ¿verdad? sube a la plataforma. Luego de los videos, tenemos lo que es los audios. Aquí nosotros podemos utilizar audios que eh, podemos añadirle a nuestras presentaciones o también ¿verdad? a nuestros trabajos. Cualquier audio que nosotros queramos utilizar, pues pueden eh, utilizar audios. tiene la oportunidad de subir audios a la plataforma de Canva, si tienen el, el Pro, pues pueden subir sus audios y entonces utilizando esos audios pues pueden crear este, presentaciones o ¿verdad? Este, diferentes diseños. Nosotros este, que vamos a trabajar el taller de invitaciones animadas, vamos a estar trabajando con Canva el miércoles que viene, así que vamos a estar utilizando eh, la plataforma de Canva para eso. Y pueden entonces subir su propia, este, su propia música para utilizarlas en estos diseños. Luego de eso tenemos lo que son las gráficas. Si vamos a hacer una presentación de números o estadísticas o lo que sea, tenemos la habilidad ¿verdad? De, de añadir estas gráficas, porcentaje, grosor de la línea, etiquetar. Podemos ¿verdad? redondear los extremos, cambiar los colores. Así que eh, podemos también cambiar el tipo de barra que estamos utilizando. Que, este, ¿verdad? Tenemos varias opciones aquí para trabajar con lo que son este, las estadísticas y esas cositas. Tenemos tablas, las tablas las podemos utilizar para crear calendarios, para eh, crear, crear eh, listas de precios, muchísimas cosas. Así que las tablas se, se pueden utilizar aquí, uno le da un clic y entonces aquí podemos cambiar los bordes de, esta, de estas, eh, estas tablas, podemos cambiar los espacios, de lo que está adentro de la de la de la tabla, podemos cambiarle la tipografía, si le queremos colocar un fondo, así que este aquí las tablitas se pueden trabajar, ¿verdad? Este, de acuerdo cómo lo quieran trabajar. Luego de eso tenemos los marcos, los marcos los utilizamos para colocarlos en nuestros diseños y entonces rellenar con imágenes, es decir, si yo quiero añadir una imagen eh, yo, utilicé, yo utilizo esta en mi, en mi presentación con mi foto y entonces yo lo que hago es que añado esto, subo una foto y entonces la arrastro para rellenar esta, esta, esto que está aquí y ahorita cuando estemos trabajando el diseño les voy a enseñar cómo funciona este, ¿verdad? Todos estos, estos marcos, pero les quiero enseñar dónde están todas las cosas antes de entrar. A, a trabajar un diseño. Así que aquí están los marcos, ellos vienen de diferentes formas, hay algunos que puedes colocarle más de una foto, hay algunos que simplemente es una sola foto, vienen de, de diferentes formas, letras, números, corazones, eh, en fin, hay un montón de, de diferentes marcos que podemos utilizar para eh, rellenar con imágenes en nuestros diseños. Entonces, aparte de eso, tenemos lo que son las cuadrículas. Las cuadrículas son eh, son como los marcos, pero ellos son un poquito más flexibles. Es decir, por ejemplo, cuando yo le doy clic al primero, él me rellena mi espacio, pero yo puedo modificar ¿verdad? el tamaño que yo quiero trabajar ese, esa cuadrícula. En comparación con un frame o un marco, cuando yo coloco un marco aquí, es agrandar y achicar. Yo no puedo eh, alargar, por ejemplo, este, que es eh, tipo rectangular. Aquí yo no puedo alargar hacia los lados. Aquí, obligatoriamente, es o grande o pequeño. O grande o pequeño, no tengo la habilidad de agrandarlo en los lados. Así que esa es la comparación entre la, los marcos y la cuadrícula. Eh, la única diferencia es que, por ejemplo, las cuadrículas siempre van a ser rectangulares o, o cuadradas. No tienen ningún tipo de forma. Que sea, verdad? Este, la diferencia en, en comparación ¿verdad? Con, con, lo, con los marcos. Y también los podemos utilizar para hacer collage. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un collage de fotos para crear ese ese Facebook cover pues entonces yo simplemente añado verdad la el, el marco que yo quisiera utilizar y entonces verdad este voy rellenándolo con imágenes y eh, si quisieran crear su propio collage pues entonces añaden uno y entonces le van eh, le van añadiendo diferentes cuadrículas hasta hasta llegar verdad a lo que ustedes quieran trabajar luego de las cuadrículas tenemos colecciones, que esto básicamente, si estamos buscando degradados, si estamos buscando, por ejemplo, una temática en específica, pues podemos buscar aquí en, en estas colecciones y buscar, ¿verdad? ¿Qué nos gusta y qué no? Para utilizar entonces en nuestro diseño. Luego de los elementos tenemos lo que son los archivos subidos. Aquí en los archivos subidos van a estar todas esas imágenes que nosotros hemos subido a la plataforma de Canva. Es decir, si, eh, por ejemplo, aquí yo subí pues, algunas fotos que yo de, de algunos de mis trabajos anteriormente, tengo aquí lo que es el logo de Animal Crossing, florecitas, esto lo trabajamos en un taller de invitaciones. Así que, ¿verdad? Este, todos estos elementos yo los puedo, los puedo utilizar nuevamente porque están en la plataforma. ¿okay? Así que para nosotros subir una imagen, hay dos maneras. Podemos darle a subir a archivos, aquí le damos un clic. Y aquí nos va a abrir ¿verdad? Eh, nuestro, nuestro folder donde están nuestras imágenes y aquí simplemente escogemos la imagen y la subimos. Y entonces aquí acabo de añadir esto, esta imagen, para yo añadirla a mi diseño, simplemente le doy un clic y él aparece aquí en mi mesa de trabajo. ¿Okay? Otra manera también es yo arrastrar la foto en el diseño. Por ejemplo, si yo quiero trabajar este muñeco de Sonic, simplemente lo agarro de donde yo lo tengo guardado, lo arrastro y como pueden ver aquí dice, suelta tu archivo para subirlo, él sabe que lo estoy arrastrando, cuando yo suelto el mouse él va a subir el muñeco de Sonic ¿okay? así que aquí está ¿verdad? ese ese muñequito, así que si yo quisiera hacer una promoción, por ejemplo eh, de este muñequito, pues puedo entonces añadirlo y entonces colocarle el texto que yo quisiera utilizar Así que así es como nosotros trabajamos lo que son las imágenes, los videos iguales. Si nosotros queremos trabajar algún video, por ejemplo, aquí yo tengo un video de, de, de... ese periodo. Creo que fue, en... Esto fue un video donde estaba tratando de añadir una marca de agua, así que este, lo subí aquí. Así que los videos que nosotros subimos están aquí dentro de la plataforma, igual los audios. Si van a utilizar sus propios audios, pues lo pueden colocar aquí. Así que eh, aquí hay tres, ¿verdad? Tres, tres diferentes pestañitas. Igual, si nosotros vamos a subir un audio, vamos, yo creo que tengo un audio por aquí, déjenme buscarlo rapidito. Y este audio es de eh, una invitación que yo trabajé, déjame ver si lo tengo todavía por aquí. Y si lo tengo... Lo subo rapidito. Vamos a ver por aquí. Míralo aquí. Yo lo voy a arrastrar y él automáticamente lo coloca en audio. ¿Ven? No tuve que escoger audio. Él automáticamente reconoce que es un audio, y entonces yo le doy play y él empieza a tocarlo. Así que, eh, ¿verdad? Podemos añadir nuestros videos y podemos este, colocar también lo que son los... Eh, audios, videos. Aquí voy a subirle un video para que lo vean. Y click. Y cuando yo le doy... el le sube ese video. Con el sonido ¿hola? que yo utilicé para crear este, este diseño. ¿okay? Este, Crealo o no, ese video lo hice aquí en Canva. Eso es este un video que vamos a estar trabajando la semana que viene. Así que... este para que vean ¿verdad? todo lo que pueden hacer dentro de lo que es la plataforma de Canva. Si vamos a añadirle texto a nuestro diseño, vamos a la pestañita de texto, aquí ellos tienen eh, algunas combinaciones de diferentes tipografías que funcionan, y eh, ¿verdad? igual, si tiene la coronita, pues sabemos que es pagando, y si eh, está sin la coronita, significa que lo podemos utilizar sin ningún problema y sin tener que pagar. Por ejemplo, si quisiera hacer... Eh, ¿verdad? alguna portada de algo, pues puedo utilizar estos dos, le doy doble clic y aquí puedo colocarle mi apellido y puedo colocarle mi nombre aquí. ¿Okay? Y él automáticamente ¿verdad? va a utilizar esa, esa plantilla predeterminada que ellos ¿verdad? tienen. Yo le doy clic aquí, igual lo mismo. Le doy doble clic y entonces modifico. Bien. Y aquí, ¿verdad? ellos tienen diferentes combinaciones y aquí pues lo pueden cambiar. Eh, pueden hacer muchas cosas con, con la tipografía. ¿Ok? Luego de esto está la opción de más. Aquí en más hay un montón de opciones. Es decir, tenemos la opción de fondos. Si yo le doy aquí a fondo, él me va a dar aquí el banco de imágenes para los fondos. ¿Cuál es la diferencia entre los fondos y las fotos? Que en los fondos, si yo le doy un clic, él me va a rellenar el fondo de esa imagen. Si yo le doy a la fotografía, vamos a darle un clic por aquí, si yo le doy a la fotografía, simplemente me va a añadir la foto encima de mi espacio de trabajo. No me va a rellenar el fondo con eh, esa imagen. Así que los fondos se utilizan para rellenar los fondos. Ahora bien, si nosotros quisiéramos utilizar alguna imagen específica, por ejemplo, voy a fotos, y yo quiero utilizar esta pizarra que me, que me sale aquí como fondo. Yo la voy a seleccionar y la voy a arrastrar. Y ay, la voy a arrastrar dentro de mi diseño. Y cuando yo vea que él ya está en el fondo, lo ha suelto y él automáticamente va a rellenar ese fondo con esa imagen. Así que sí si puedo utilizarlas de fondo, simplemente pues tengo que arrastrarla hasta que rellene ese fondo y este, poder utilizarla. Sin embargo, cuando tenemos los fondos, simplemente es un clic y ya. ¿Ven? Que esa es la diferencia, pero eh, muchas veces utilizamos los fondos, o sea, nuestras imágenes como fondo en vez de utilizar los fondos que hay aquí. Si estoy buscando un fondo, digamos que decir, eh, voy a buscar un fondo blanco, pues le doy blanco aquí y me va a dar todos los fondos blancos que hay disponibles o que tienen la palabra blanco en él, rosa, me da todo lo que es rosa, verde, igual, todo lo que lo clasifica por colores. Así que esto también es una manera de, de buscar diferentes fondos dentro de la plataforma. Cuando le damos a más, podemos aquí eh, insertar videos de YouTube. Podemos eh, añadir emojis. Por ejemplo, a mí me encantan los emojis. ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad de modificarlos. Ellos, por ejemplo, vamos a ver por aquí, este emoji. ¿verdad? Que tiene las lágrimas. El emoji usualmente tradicional tiene los fondos negros, así que el color marrón lo puedo reemplazar por el negro para que se vea más, eh, verdad, más real. Igual, ¿verdad? Este, hay algunos que no se pueden editar. Por ejemplo, eh, déjame ver. Hay aquí algunos, por ejemplo, este no se puede editar. Podemos ir a editar imagen, pero ¿verdad? No nos da la opción de modificar los colores. Así que eh, hay algunos que no se pueden modificar pero la mayoría de ellos, como pueden ver, sí se pueden modificar. Así que si están buscando trabajar con emojis, pues lo no pueden trabajar aquí. Si quieren buscar eh, GIFs para utilizar en sus diseños, van a Gify y entonces pues, pueden venir aquí, darle un clic y entonces le añade esos GIFs para tenerlo este, dentro de, de, eso, este, de ese diseño. ¿Okay? Así que aquí pueden buscar, por ejemplo... Yo busqué de aquí de Sonic y entonces ¿verdad? me da todos los que hay disponibles de Sonic dentro de la plataforma de GIFI. Hay muchos GIFs que hay afuera en el internet y los podemos descargar, subirlos aquí, pero ¿verdad? aquí en, en la plataforma de GIFI, pues podemos, yo creo que se llama GIFI, no, tal vez lo estoy, lo, lo estoy diciendo mal, eh, pero ¿verdad? ahí están, aquí podemos añadir GIFs creador de personajes, esto es nuevo, esto es súper, súper, súper nuevo. Aquí podemos crear, este, ¿verdad? Muñequitas y podemos cambiarle los rostros, la vestimenta, el color de la piel, podemos cambiarle el color del cabello, el estilo del cabello. Así que, eh, Podemos hacer muchas cosas aquí dentro de, de la plataforma. Es, es cuestión de experimentar y conocer ¿verdad? Este, un poquito más sobre, sobre qué se puede hacer dentro de la plataforma. ¿Okay? Igual aquí, esto es súper nuevo también. Esto entiendo que es beta. Vamos eh, a ver por aquí. Aquí yo le puedo poner mi nombre. Y él se supone que haga una imagen, ¿verdad? Con, con esa transición. Y entonces, algo también importante es que si estamos utilizando. Eh, sí, ves, todavía él no está. Él no está eh, funcionando al 100. Igual, eh, muchas, de las, muchas de estas aplicaciones que están en beta son. Eh, aplicaciones nuevas que todavía están siendo ¿verdad? Este, trabajadas con, con, lo, con los developers, así que eh, puede ser ¿verdad? Que, que no estén funcionando al 100%. Los códigos QR podemos crear, por ejemplo, si yo quisiera hacer un QR para que las personas entren a mi website, le doy a generar código y me lo coloca aquí. Cuestión de que si yo utilizo mi cámara y coloco aquí el el QR code él automáticamente, ¿verdad? Me va a llevar a mi tienda, ¿ok? Así que eh, él tiene sus sus truquitos. La ventaja con estos QR codes es que no expiran. Les voy a contar una anécdota. Yo estoy trabajando la invitación de mi boda. Eh, hice un QR code en una plataforma que me recomendaron. Pues hice las, las hice las invitaciones con ese QR. Bueno, hice una prueba. Hice solamente dos menos mal, eh, y entonces como 15 días después me dijeron, ah, ya expiró tu QR Code, tienes que pagar una mensualidad para tenerlo activo, y yo dije, ¿qué? Así que eh, menos mal que no hice todas las invitaciones, simplemente hice una, una prueba para, para ver qué tal quedaba, así que vine aquí a, a Canva, hice mi QR Code y ya lo tengo listo, y esto no expira, que lo pueden utilizar, ¿verdad? Para sus tarjetas de presentación, pueden utilizarlo para promociones, flyers, cositas, ¿verdad? Que no queremos eh, abrumar a las personas con tanta información. Podemos hacer un QR code que los pueda dirigir a un link tree y el link tree entonces ponemos diferentes eh, websites, por ejemplo, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro website, dependiendo de lo que nosotros queremos, a dónde nosotros queremos dirigir a esas personas, pues podemos hacer un link tree con toda esa información y simplemente añadir un QR code que las personas puedan entonces escanear con su teléfono, que es una ventaja también que podemos utilizar para, para nuestro diseño. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Hasta ahora. Me lo pueden escribir por aquí en el chat, que las leo. O les leo. Ok. Lo del código. Para el código, para el QR Code, van a más y entonces está la opción donde dice código QR. Aquí le damos un clic, aquí le colocamos el link donde nosotros queremos dirigir a las personas. Aquí pues, yo puse mi, mi website de la tienda, pero pueden colocar, por ejemplo, si quieren dirigir a las personas eh, a su página de Facebook, pues entonces ustedes colocan aquí eh, www.facebook.com. Punto .com y yo le pongo aquí papelería estudio y entonces la persona cuando escanea ese barcode va a ser dirigida a esa página si quisieran utilizar un linktree pues entonces colocan ahí pues el website link tree o ¿verdad? el website donde ustedes quieren dirigir a esas personas lo van a colocar aquí aquí donde dice personaliza pueden colocar un color de fondo yo no recomiendo verdad este Cambiarle el fondo, tal vez pueden cambiarle el color del QR, pero eh, siempre lo mantengo blanco y negro para que no haya ningún problema al momento de escanear algunas cámaras que no son tan sensibles o lo que sea. Así que eh, siempre me gusta mantenerlo blanco y negro. Ustedes sí pueden cambiarlo. Pueden, por ejemplo, si van a utilizar un color de fondo, es decir, si yo quiero utilizar esta, este fondo y voy a escoger aquí el color azul, que es... Ahí, eh, dos 20 a A B8. Este es el color azul que yo utilizo en mi logo. Y entonces aquí no lo quiero tan brillante. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar al más. Y aquí voy a utilizar este puntito y lo voy a llevar a más clarito para que sea un fondo azul claro. Pero es de esa misma, ¿verdad? De esa misma familia de colores. Y entonces aquí el color de fondo, voy a utilizar ese mismo color. Déjame buscar aquí el código de este color que es copy. Y aquí color de fondo. Lo coloco por aquí. Y cuando yo descargue este código, cuando yo genere este código, ven, va a tener de mi, del fondo el mismo color de mi diseño. No va a ser solamente blanco. Si yo lo dejaba blanco, entonces aquí, aquí a generarlo, ¿ves? se vería así. Bien, así que como único yo cambiaría ese color de fondo sería si voy a colocar el mismo fondo que voy a estar utilizando en ese diseño. Y si voy a colocarlo encima de una imagen, pues no. No le colocaría ningún color de fondo, lo, lo dejaría en blanco para que, la, para que el celular lo pueda leer correctamente. ¿Ok? Conteste tu pregunta, Eileen. Ok, súper. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan por ahí antes de continuar? Estamos bien, ok, super. Okay. Eh, ese código lo puedo usar en todas las fotos. Sí, ese código lo puedes utilizar en cualquier cosa que, que, que quisieras utilizar. Así que este, lo puedes descargar, lo puedes. Eh, siempre va a estar aquí en el código. Le das a generar y entonces simplemente ¿verdad? Lo, puedes, lo puedes colocar por aquí. Vamos a buscar aquí con el color de fondo. Y como pueden ver es exactamente el mismo el mismo la misma imagen simplemente lo que cambia es el color de fondo o sea que cada vez que nosotros le damos a generar no es que crea uno nuevo sino lo que hace es que lo, le cambia los colores que nosotros eh, que nosotros verdad lo lo lo utilizamos se pueden sortear las imágenes que solo sean las gratuitas entiendo que sí eh, yo sé que hay muchas veces que ellos cambian esto y no antes se podía, antes salían las, dos, las tres líneas aquí y podíamos colocarle si queremos las gratuitas, pero solamente se puede hacer si tienes el, el plan pagando, que realmente pues no hace sentido que lo hagan así. Debería de ser al contrario, pero lo que hacen es que eh, hacen una manera para que nosotros queramos comprar el, la membresía de, de Canvas. Así que... Este, todo lo que ¿verdad? tiene la coronita, pues sabemos que es pagando. Hay muchas cosas que son gratuitas y muchas cosas que podemos encontrar en el Internet, que los podemos entrar a, aquí a, a ¿verdad? la plataforma de Canva, que pues realmente pues, no, no necesariamente tenemos que utilizar todo el contenido de ellos pagando. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Súper, no hay problema, no te preocupes. Estoy buscando por aquí eh, una imagen para enseñarles. Como eh, bueno, vamos a, vamos a ir a Google. Vamos aquí a Plus, vamos a ir a Google. Y entonces vamos a buscar aquí en Canto Clipart. Y entonces aquí, cuando yo le doy a images, él me va a dar un montón de imágenes que hay, ¿verdad? Este dentro de, de Google. Cuando le doy un clic, si me sale así, significa que ella no tiene un, un fondo blanco. En el caso que quisiera hacer una promoción, pero me gustaría hacerla con el código QR. Es decir, que quieres que eh, hacer un QR para que la persona, cuando lo escanee, llegue a, ese, a, ese, a esa promoción. En ese caso, la promoción tiene que estar en algún website. Por ejemplo, si subes esa promoción a Facebook, pues donde sea que tú tengas esa promoción eh, disponible, necesitas ese link para colocarlo en el QR. A ver si tengo una imagen por aquí que tenga un fondo blanco. Ok, esta imagen tiene un fondo blanco. A la orden. Esta imagen, ¿verdad? Como podemos ver, tiene un fondo blanco. ¿Por qué? Porque no tiene. No tiene el, ¿verdad? esos cuadritos en la parte de atrás que me indica que no tiene fondo. Pues yo voy a seleccionar esta imagen, le voy a dar right click y le voy a dar Save Image As. Esto lo voy a descargar por aquí en mi computadora. Y entonces voy a ir a la plataforma que se llama remove .b de Bueno y G de Gato. Lo voy a escribir por aquí en el chat para que lo tengan. Y aquí en este website, nosotros podemos de, eh, eh, subir la imagen y la plataforma automáticamente nos va a remover ese fondo de la imagen. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar la imagen donde la tenga descargada y la voy a arrastrar adentro de la plataforma y él automáticamente me va a, de, a remover ese fondo. Como pueden ver aquí, ya me removió ese fondo. ¿okay? Voy a darle a Edit para enseñarle un detalle. Voy a darle aquí donde dice Erase a Restore. Voy a darle aquí a Zoom, la parte de aquí. Y como pueden ver, esta parte de aquí adentro, él no me la borra. Pues Entonces yo manualmente puedo ajustar por aquí el tamaño de esa borrita que voy a utilizar y simplemente manualmente puedo removerle ¿verdad? ese espacio que tenemos dentro de la imagen para eh, ¿verdad? Que, no, que no salga en mi diseño ese, ese espacio en blanco. O si lo quieren dejar en blanco, pues lo pueden hacer. Y esto obviamente lo estoy haciendo súper rápido para demostrarles ¿verdad? lo que puedan hacer, pero esto con mucha paciencia y lo hacemos bonito para que quede bien en, nuestra, en nuestro diseño. Aquí cuando lo dé a menos, ¿verdad? Aquí ya está mi, mi imagen completa y yo le doy a Download. Él me va a preguntar si quiero descargar la imagen, le doy un clic y él automáticamente me va a descargar esa imagen Ahora, de donde yo tengo descargada esa imagen, lo que voy a hacer es que yo voy a regresar a mi diseño. Voy a por aquí. Voy a arrastrarla de donde yo la tengo y la voy a subir a la plataforma de Canva. Y aquí está, sin fondo. ¿Ven? Así está, estaba sin fondo, ahí está sin fondo, y entonces si yo no lo hubiese descargado el fondo, me sale así. ¿okay? Así que esa es la ventaja, no tenemos que pasar mucho trabajo, es simplemente arrastrar la imagen a esa plataforma, y la plataforma se va a encargar de remover ese fondo. Igual si nosotros ¿verdad? estamos vendiendo un producto, vamos a decir que un tumbler, un vaso, y ¿verdad? le queremos borrar ese fondo, vamos a escoger este, ah, este no tiene fondo. Vamos a ver... Este que tiene fondo blanco. Le doy a Save Image As. Lo descargo a mi computadora. Voy aquí a remove.bg. Y entonces aquí escojo la imagen, la arrastro y él automáticamente, ¿ven? Me va a borrar esa imagen, le doy a download y la subo al programa de Canva para entonces yo poder, ¿ven? Hacer una promoción sobre ese vaso. ¿Ok? Así que así como nosotros podemos trabajar esas imágenes, si nosotros estamos tomando una fotografía en nuestro hogar, pues nos aseguramos de que tenga una buena luz. Esa misma foto la podemos subir a la plataforma de, de, de remove.bg, remover cualquier fondo que tengamos y entonces automáticamente, ¿verdad? Lo podemos subir aquí a, a, la, a la plataforma y entonces, ¿verdad? Este, podemos trabajar los las promociones y los diseños, ¿verdad? De acuerdo a, a, a los productos que nosotros queramos este, trabajar. Aquí yo voy a subir mi logo, que no lo tengo en esta plataforma. buscarlo por aquí. Ok. Por aquí. Le doy un clic y él automáticamente, ¿ven? Lo va a añadir por aquí. Así que yo puedo colocarle por aquí, Papelería Studio... Aquí eh, puedo colocarle, bueno, por aquí, voy a borrar este QR code. Vamos a elementos. Aquí en elementos, yo voy a buscar una, un marco, ¿ok? Y entonces aquí en el marco voy a buscar un círculo. Este círculo lo voy a utilizar aquí. Vamos a agrandarlo. Entonces, mientras yo estoy trabajando, ¿cómo yo sé el posicionamiento de mis imágenes? Bueno, cuando yo vea esa línea color mayenta alrededor del lado izquierdo a derecho, significa que ella está centralizada horizontalmente. Si yo quiero que ella esté verticalmente y horizontalmente en el centro, ahí espero a que salga la cruz de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿okay? Eso significa que está justamente en el mismo centro. Pero si yo solamente quiero que estén aquí en este lado derecho y quiero que esté centralizado, que tenga el mismo espacio en la parte superior e inferior, pues entonces solamente me dejo llevar por la línea que va de izquierda a derecha. Ahí yo me aseguro de que ya esté centralizada. ¿okay? Así que aquí yo tengo mi marco y voy a ir entonces a mis archivos subidos y voy a, a, a arrastrar esta imagen. ¿okay? Cuando yo arrastro la imagen aquí, yo puedo modificarla. Es decir, si yo quiero que no se vea esta esquinita de aquí blanca, pues yo le doy doble clic a la imagen y la agrando un poquito. ¿Ven? Y ajusto. Aquí un poquito. Ok. Y le doy Enter y ahí está. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos ya, como quien dice, mi marco rellenado con las, con las imágenes. Luego de eso, voy a ir a elementos nuevamente. Voy a escoger en, de las líneas y formas otro círculo. Y entonces aquí este círculo. Lo voy a colocar aquí. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que este círculo esté detrás de ese marco. ¿Cómo yo lo modifico? Pues fácil. Aquí yo le voy a dar a esta, esta flechita para ocultar ese panel. Y entonces aquí, en la parte superior, van a ver que hay un menú nuevo. Aquí hay un menú de formas, yo puedo modificar la figura que yo acabé de insertar. Aquí lo voy a dejar en círculo. Puedo modificar el color, aquí voy a escoger el, un violeta. Voy a escoger este violeta. Eh, puedo añadirle una línea, si quisiera añadirle un borde. Aquí puedo ¿verdad? añadirle el color, de, el grosor del borde. Puedo eh, ¿verdad? Este, modificarlo. Y puedo, entonces, si yo tuviera algún texto, pues puedo modificar, ¿verdad? La tipografía. En este caso, ¿verdad? Vamos a trabajar eso en breve. Podemos modificar el, el tamaño de la tipografía. En este caso, yo quiero llevar este círculo al fondo. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi, mi marco esté encima de este círculo. Pues que voy a hacer en posición, le voy a dar atrás. ¿Ok? Y él ahí automáticamente me lo va a llevar hacia atrás. Y aquí yo voy a modificarlo, ¿verdad? Y ahí cuando vean, la, cuando vean la cruz, significa que ya está centralizada en ese círculo, ¿verdad? Él ya está centralizado. Es decir, que tiene el mismo borde alrededor de ese marco. ¿Ok? Ahí está. Y entonces, por aquí, yo le puedo añadir, por ejemplo, la información de, de Papelería estudio. Puedo ir a, a Texto. Hay dos maneras de añadir el texto. Podemos ir a texto y entonces aquí escoger agregar un título, subtítulo o un poquito de texto. O también podemos hundir la tecla T de nuestro, de nuestro teclado y él automáticamente ¿ven? va a añadir un encasillado de texto dentro de nuestro diseño. Aquí puedo ponerle... Eh, papelería creativa... Y entonces esto lo puedo seleccionar, puedo agrandarlo utilizando ¿verdad? los puntos de las esquinas o puedo entonces agrandarlo por aquí dándole un clic al número, él me va a dar un drop down con todos esos números o simplemente puedo utilizar el más y el menos para eh, este, agrandar ese texto. Si no cabe en el espacio que tengo designado, pues entonces lo que puedo hacer es utilizar estas cajitas que tengo a izquierda y a derecha para entonces alargar esa cajita y que me quepa todo en una línea. ¿okay? Cuando yo tengo un texto y tengo dos filas de texto, yo puedo modificar el espacio que hay entre cada letra y puedo modificar también el espacio que tengo entre cada fila. ¿Cómo lo podemos hacer en el panel superior, hay una opción que dice espaciado. Son tres líneas que tienen una fecha que apunta hacia arriba y hacia abajo. Esta que está aquí. Aquí el interletrado básicamente nos da espacio adicional entre cada letra. Yo le doy aquí y ven él me va a dar espacio entre cada letra y el interlineado me va a dar espacio entre esa fila de letra. ¿Okay? Así que eh, tenemos la opción de hacerlo así. Voy a añadir este por aquí un subtítulo, voy a colocar el website. Voy a colocar por aquí mi email. ¿Okay? Lo colocamos por aquí debajo. Y entonces puedo modificar el color. ¿Cómo yo puedo modificar el color? Ya cuando lo tengo seleccionado, voy a la parte superior donde tiene la letra A con, el, la, con, el, con el, la barra de colores. Y aquí me va a abrir este menú. ¿Okay? Aquí dentro de este menú me va a dar todas las cosas de colores que él encuentra en mi diseño. Es decir, yo inserté esta imagen. Estos son unos Nutella que están eh, reempacados con la temática de unicornio, que tiene muchos colores, y la escogí, ¿por qué? Porque tiene muchos colores, y ya que mi logo tiene muchos colores, pues encaja con, eh, eh, con los colores. El logo tiene seis colores, así que él aquí me da los colores que más resaltan dentro de la imagen ¿okay? de ese logo. Igual aquí, en la parte de abajo, me da la imagen de, eh, de aquí de esos Nutella... Y entonces me sombrea el, el marrón, ¿por qué? Porque el, la parte de abajo está marrón. Me sombrea el violeta por el violeta que, ¿verdad? que domina aquí en la foto. Igual este gris por el gris que está en el borde plateado, el rosita, el amarillo, ¿verdad? esos colores que él reconoce de la imagen. ¿Para qué funciona esto? A mí me gusta porque muchas veces nosotros eh, no sabemos con qué color trabajar. Muchas veces utilizamos colores que no son complementarios, que no, ¿verdad? no van con otros colores. La combinación de colores muchas veces debe de funcionar o siempre tiene que funcionar para que el, el, el diseño funcione. ¿okay? Así que eh, si en caso de que, por ejemplo, estuviéramos utilizando otro programa de diseño que no nos da esto, pues ahí tendríamos que entonces referirnos a una guía de colores. En la guía de colores pues eh, podemos entonces Trabajar con combinación de colores. Yo siempre, cuando ¿verdad? yo estuve trabajando diseño, yo utilizaba este libro, se llama Color Index. Este libro básicamente tiene todas las combinaciones de colores que funcionan. ¿verdad? Él me da combinaciones de colores sobre negro, sobre blanco, eh, me da eh, los primarios, me da colores que son eh, progresivos, que son rich, que son colores neutrales. Dependiendo de lo que vaya a trabajar, pues yo puedo buscar aquí ¿verdad? una guía de colores para que él me pueda ayudar a yo escoger qué colores ¿verdad? funcionan con cuál colores. Bien, en el caso de que ¿verdad? no tengan esta guía, pues pueden utilizar lo que es en la plataforma de Canva para eh, reconocer esos colores y entonces que se nos haga más fácil trabajar con, con esos colores y, y, y tener un diseño que funcione. ¿okay? Así que eh, podemos escoger de esos colores que tenemos ahí, que los lo, lo reconoce de las imágenes. También tenemos unos colores predeterminado, predeterminados, siempre van a salir estos mismos colores en todos los diseños ¿verdad? que... Eh, que nosotros ¿verdad? podemos utilizar en, en nuestros diseños. Uh, sí, la clase yo la voy a subir mañana por YouTube, así que este, yo lo voy a compartir en, en Facebook para que estén pendientes. Eh, yo comparto el link de, del video para que lo puedan ver, ¿verdad? Si se tienen que ir, pues pueden accesar el, la grabación, ya luego cuando, cuando, la, cuando la suba a la plataforma de de YouTube. Alan, uh, gracias a un millón a ti por, por la confianza, por estar aquí. Nada, este, si yo quiero entonces escoger cualquiera de estos colores, ¿verdad? Este, puedo utilizar, por ejemplo, el azul y pues no utilizo el azul, ¿por qué? Porque ya en el fondo yo tengo un color azul y aunque el color es un poquito más claro, él igual resalta, pero no quiero que se me pierda y tener tanto azul en el diseño. Así que pues puedo coger el color rosado, ¿verdad? Este, para que pueda resaltar un poco más. Igual eh, si yo quiero que sea exactamente el mismo color, yo puedo ir aquí donde dice agregar un nuevo color y él tiene aquí el, el color del diseño, tiene un eyedropper, yo puedo seleccionar ese, ese eyedropper y entonces llevarlo hacia el color que yo quiero escoger. ¿ven? Si quiero anaranjado, pues voy aquí en anaranjado y él me escoge exactamente el mismo color. ¿okay? Por aquí, verde y así sucesivamente. Entonces aquí puedo escoger verdad cualquier color que yo quiera utilizar. Voy a estar utilizando este rosado para que resalte. O oh, si sí, yo tengo un hex color. Un hex color es una combinación de seis dígitos y letras para crear un solo color. Todos los colores que hay o que existen tienen una identificación de hex. Un hex es el número que identifica un color en específico. Es decir... Mi marca tiene seis colores y entonces, y lo voy a enseñar por aquí, yo tengo en mi computadora un pedacito de papel con los colores específicos y entonces este, este mismo, eh, por ahí se, ese background me lo, me lo tapa, pero como pueden ver, tiene una línea negra, ahí en la línea negra tiene el código de cada color de mi marca para cuando yo haga diseños, siempre, siempre utilizar los mismos colores, ¿ok? Para que se identifique la marca y haya una eh, consistencia de colores en todo lo que yo trabaje, ¿ok? Así que eh, cada color, ¿verdad?, tiene una, una identificación. Y por eso fue que ahorita, cuando estaba escogiendo el color azul, vieron que yo, pues, coloqué un número en específico. Y es por eso, porque yo quisiera, ¿verdad?, que todos los colores sean iguales y que tenga eh, consistencia en esos colores. Así que, pues, siempre utilizo los mismos. Entonces, ya que tengo los, el color que yo quiero, puedo entonces ir aquí, donde dice Open Sans. Aquí yo puedo escoger el tipo de letra, o sea, la tipografía, yo la puedo elegir aquí y eh, utilizar cualquier de estas que me gusten. Y aquí puedo eh, ir poco a poco buscando la que me guste, hasta yo escoger, ¿verdad? O hasta yo llegar a la que me guste. Entonces, si yo quisiera ¿verdad? trabajar esto con una letra que sea eh, caligrafía, pues aquí yo le puedo poner caligrafía. Y él aquí me va a dar Todas las tipografías que son de caligrafía. ¿Ok? Por aquí, ya sea cursiva, eh, ¿ven? Todo lo que está en caligrafía está aquí. Aquí también puedo colocarle, por ejemplo, letrero. Y él aquí me va a dar todas las que yo puedo utilizar para letrero: eh, negrita, cool, profesional. Eh, retro, hay muchísimas aquí, yo creo que hasta asiático también este, en el yo sé que ellos tienen uno aquí japonés, chino tradicional ven, ellos tienen un montón de eh, de variedad de, de, de, de tipografías, que es una de las cosas por la cual me gusta la plataforma de Canva, porque tiene muchas opciones, y entonces no tenemos que llenar nuestra computadora de tipografía, de imágenes, de diseño. ¿Por qué? Porque nuestras computadoras se cargan. Y últimamente ¿verdad? las computadoras ya no vienen con, el, con la misma cantidad de memoria que venían antes, así que eh, pues sí podemos evitar que se, nos, que se nos llene la computadora con tanta cosa, y no solamente eso. Muchas veces descargamos cosas eh, del internet, por ejemplo, tipografías, imágenes, cosas que queremos utilizar en nuestro diseño y que pasa, tienen virus. ¿Por qué? Porque lo estamos descargando de plataformas que no son confiables o cositas así. Así que eh, es una gran ventaja tenerlo todo en una plataforma y así pues no tener problemas en un futuro al momento de crear, ¿verdad? Y, y, y así protegemos también nuestras computadoras. En este caso, ¿verdad? Yo puedo escoger, ¿verdad? Cualquiera de estas tipografías que hay por aquí. Y la más que me gusta pues esa es la que, la que escojo. A mí siempre me gustan la, las letras que son medias redonditas, no sé por qué. Y entonces aquí lo que puedo hacer es que le puedo dar un poquito más de espacio entre cada letra para rellenar un poquito más ese espacio de abajo. Y ahí pues, ¿verdad? Este, puedo, puedo dejarlo así. Y entonces por aquí puedo añadirle cualquier otro detallito que yo quisiera ¿verdad? Este, utilizar. Vamos a ver, por aquí puedo utilizar vamos a los recursos. Y entonces aquí yo puedo, por ejemplo, buscar, por ejemplo, si yo quisiera añadirle el logo de Facebook, pues vamos aquí, Facebook. Le doy enter y él me va a dar el logo de Facebook. Bien está el logo de Facebook que está pagando y está el logo de Facebook que es gratuito pues qué voy a hacer yo simplemente pues, voy a escoger este redondito este redondito me gusta Escojo el redondito porque ya tengo círculos así que así me quedo con esa esa variación pues aquí en Facebook verdad yo puedo modificar el color que yo es que estoy utilizando puedo eh, utilizar el azul de Facebook que ya está ahí o yo puedo utilizar los colores de mi marca para que sean todos verdad uniformes yo puedo colocar aquí qué sé yo el violeta Aquí puedo colocar el de Instagram, y aquí en Instagram yo puedo escoger, voy a escoger unos redondos este que está aquí, y entonces aquí yo quiero que ellos sean del mismo tamaño, pues aquí yo puedo ver que en la, en la línea, él está entrecortado, significa que ellas están eh, en la misma línea, y entonces para que sea la, el mismo grande, pues yo la voy a llevar, más pequeña, hasta que me, me da la línea entrecortada de la parte superior, y ahí yo sé que si yo coloco uno encima del otro, él es exactamente el mismo tamaño. Ok. Que yo puedo poner por aquí. Lo voy a hacer un poquito más pequeño, para que no sea tan invasivo. Y aquí puedo colocar la letra T, y vamos a añadir por aquí. At Aquí le voy a quitar ese espacio adicional de cada letra. Ok. Esto voy a colocarlo, vamos a colocarlo en colocarlo, Y aquí vamos a colocarle Okay. Y ahí está. Esto lo puedo mover hacia acá. Y aquí tenemos, ¿verdad? Lo que puede ser el cover de mi página, de, ya sea de Facebook o ¿verdad? cualquier otra eh, plataforma que yo quisiera trabajar. Y así, ¿verdad? Pues tenemos una consistencia de colores, tenemos este, la misma tipografía, que hay ¿verdad? diferentes cosas que podemos trabajar. ¿Cómo yo puedo descargar esto a mi computadora? Fácilmente. Vamos en la parte superior, donde dice compartir, y aquí lo vamos a descargar. Antes de descargarlo, yo quiero colocarle un nombre a esta imagen. ¿Qué voy a hacer? Donde dice aquí verde, negro, prima, página web, eh, le vamos a dar doble clic, y vamos a borrar ese texto, y aquí le voy a poner Facebook Cover. Le doy Enter, voy a dar a compartir, y entonces aquí en compartir yo le voy a descargar. Okay. Voy a ir aquí a descargar. Y donde dice PNG, yo puedo cambiarlo a JPG, lo puedo colocar como PDF, lo puedo grabar como video, como GIF. Si tenemos algún tipo de animación, podemos grabarlo como GIF. En este caso, lo voy a grabar como PNG. Aquí no me deja modificar la, la resolución. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la versión gratuita. es la, la versión pagando. Entonces, ahí a una resolución aquí y... lista para poder utilizarla en lo que es la plataforma de Facebook voy a esperar aquí que él termine de descargar y entonces les voy a compartir ahora cómo se ve Okay. Así es como se ve el diseño ya eh, ¿verdad? descargado. Y entonces, esto lo que hacemos es que lo subimos a la plataforma de Facebook para entonces utilizarlo como cover. Igual si estuviésemos haciendo un documento, voy a regresar aquí a Canva. Si yo fuese, voy a volver al inicio y yo quisiera eh, hacer algún documento o algún artículo para impresión, por ejemplo, si yo quisiera hacer una tarjeta de presentación, aquí me va a dar un montón de templates, yo puedo escoger ¿verdad? La, que yo, la que yo quisiera, por ejemplo, aquí tiene, le pueden colocar el, el QR code, ¿verdad? Lo, la trabajan como ustedes deseen, aquí... Eh, Voy a escoger esta que está aquí. Y entonces aquí yo puedo modificarla. Por ejemplo, este logo, eliminarlo, cambiar este background. Yo selecciono el fondo, le doy aquí a este encaseado color azul marino, le doy un clic y modifico aquí el color. Aquí yo quiero utilizar mi color de azul. Voy a colocar 20A, B8. Aquí está mi color y entonces aquí lo modifico para uno más clarito okay. voy a mis archivos encuentro y entonces aquí ¿verdad? este añado mi logo este es un lado de la tarjeta y entonces aquí puedo modificar estos colores aquí voy a colocar mi nombre Aquí podemos colocar el número de teléfono de la tienda. Vamos a colocar aquí. Celereastudio.com Y entonces aquí puedo modificar estos colores. Puedo colocar el azul y el rosita, que son los colores pelar, que son, que son dominantes en mi marca. Puedo cambiar por aquí también el nombre. Esto de aquí lo puedo cambiar también a, difer a los diferentes colores. Y este, si yo quisiera imprimir estas tarjetas, yo puedo enviarlas a imprimir con Canva. Okay? Mis tarjetas de presentación, eh, yo las diseñé así. O sea, ellas son así. Y entonces ellas, ¿verdad? Esta es mi tarjeta de presentación y entonces en la parte de atrás tiene mi información, mi logo, ¿verdad? Tiene toda la información aquí de Instagram, de Facebook, ¿verdad? De diferentes cosas. Y entonces al momento de yo eh, imprimirlas, en vez de yo pasar el trabajo, llevarlas a una imprenta o yo misma trabajarlas, pues entonces le voy a dar aquí a imprimir tarjetas de negocio. Él me va a dar, ¿verdad? Todos los precios. Yo puedo utilizar papel estándar, puedo utilizar papel premium, puedo usar mate, satinado, opaco. Dependiendo ¿verdad? de las opciones que ustedes escojan, él le da los precios aquí. ¿okay? Ustedes pueden pedir aquí sus tarjetas eh, y eh, pedirlas. Él le va a, a dar un precio, continuar, le va a preguntar a dónde lo quiere enviar, eh, hacer un proofread y entonces él le va a cargar eh, la tarjeta que usted quiera ponerle ahí o Paypal para entonces eh, ¿verdad? tener ese servicio de impresión. Ellos sí tienen servicio de impresión, como pueden ver, no es caro. Eh, y entonces él se demora solamente dos días en hacer el envío. Por ejemplo, si hacemos la orden hoy, ellos la reciben mañana y ya el lunes sale. ¿Por qué? Porque ya mañana es jueves, viernes y sábado, pues ellos no trabajan. Así que saldría lunes. Si nosotros hacemos una orden lunes, ella saldría tipo miércoles o jueves y ya sábado está en tu casa. Así que este, usualmente ellos hacen ese envío y lo llegan dentro de unos dos días o no, o un poquito menos, que es una ventaja. Igual este, tenemos ¿verdad? diferentes opciones de hacer aquí. Ellos tienen tarjetas de presentación, las, las tarjetas de agradecimiento que yo utilizo para la tienda, ellas me llegaron hace poco y las trabajé también aquí en... Las trabajé aquí en... En Canva... ¿Ven? Esta es mi tarjeta de, de agradecimiento. Todos mis clientes que hacen una, una compra, ¿verdad? Reciben esta tarjeta. Él tiene mi página de Instagram, tiene mi página de Facebook. Dice que si te gustó el pedido, por favor, dejan una reseña. Aquí yo le coloco el nombre a mano de la persona que me está, ¿verdad? Que me hizo la compra. Gracias por tu compra. Así se personaliza, tiene un mensaje de agradecimiento y aquí en la parte de abajo tiene los colores que identifican la marca. Igual la tarjeta de presentación, ¿ven? Es esta. Y él se ve así, lo que pasa es que esta tarjeta es perlada. Y entonces, pues, con, con la luz de la computadora, ¿ven? Él se refleja y es un poquito difícil de verla, pero, ¿verdad? Este, el diseño lo, hice en, eh, lo, lo modifique en Canva. En caso de que no tenga Silhouette Studio, es igual mandarla a imprimir. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, el, para, para mandarlas a imprimir en una imprenta, pues las podemos descargar, tal cual como las descargamos como PNG, o podemos mandarlas a imprimir con Canva. Okay. Eh, yo usualmente no trabajo tarjetas de presentaciones en ninguna de las máquinas. yo Las, las tarjetas que yo trabajo, las trabajo con, con una guillotina, así que yo no utilizo ninguna de las máquinas, ni la Silhouette, ni la, ni la Cricut, para, para trabajar tarjetas de presentación. Pero... Eh, para imprimirlas en, ¿verdad? En, cual, en cualquier otro imprenta o en algún otro lugar, pues le damos a compartir, aquí le damos a descargar y lo podemos grabar como PNG o JPG. Aquí ¿verdad? Este, ya sea la preferencia de ustedes, pues lo pueden descargar. Hay algunas imprentas que les piden que sea de un formato en específico, algunas que les dicen JPG, algunas que les dicen PNG, así que ¿verdad? todo va a depender de, de las imprentas, si lo van a imprimir ustedes en sus casas, pues pueden utilizar cualquiera que se les sea fácil. Si fuesen a trabajarlo en, por ejemplo, en Canva, pues pueden crear un documento, digamos, aquí carta. Aquí está. Le, le, yo hago un diseño, ¿verdad? 8 y medio por 11 y entonces aquí yo puedo entonces subir mi diseño de tarjeta y entonces, déjame buscar por aquí el diseño de la tarjeta para descargarlo y así este vean cómo lo pueden trabajar en su cuenta. Ok yo puedo subir estas dos tarjetas aquí. Y entonces por aquí, la tarjeta usual mide, ella mide como unos 3,5 por 2 puntos algo. Y aquí puedes entonces duplicar. Ya que yo tengo una imagen, puedo duplicar utilizando ese, bot ese botoncito de duplicar. ¿Ven? Puedo colocar aquí. Duplicar. Voy a darle por aquí. Y te van a caber. 10 en una hoja, ¿ok? Duplicar, duplicar, duplicar. Y entonces ahora, cuando las tengan todas las 10, se puede descargar como PDF Print, y esto lo imprimen y lo cortas, eh, lo puedes, este trabajar como ya sea, ¿verdad? Este cardstock o, ¿verdad? El material que, que deseen. Es igual con los labels, los sí. Lo van a trabajar, lo trabajan el tamaño que es, y, eh, ¿verdad? Lo... Lo suben a, ya sea Avery, si es que están trabajando con, con los labels ya precortados, pues igual lo mismo. Todo se trabaja ¿verdad? Este, al tamaño deseado. Si quisieran trabajar un tamaño en específico, pues aquí donde dice Crea un diseño, vamos a darle a tamaño personalizado, que es este botoncito que está aquí con el símbolo de más. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar de píxeles a pulgadas. ¿Ok? Y entonces aquí, por ejemplo, yo puedo colocar el tamaño, no sé, de, de un postcard, vamos a colocarle de ancho 6 pulgadas y de alto 4, crear un diseño nuevo y entonces él me va a dar una plataforma para yo trabajar un 4x6, 6 ¿Okay? Y aquí nosotros colocamos el diseño, le damos compartir, le damos descargar y entonces lo, lo utilizamos en, ¿verdad? En donde sea que lo queremos, que lo quisiéramos utilizar, ya sea en Facebook o imprimirlo y entonces repartirlo por ahí a, a diferentes personas. Todo va a depender, ¿verdad? De, de, del, del tipo de diseño que nosotros queramos trabajar. Si estamos trabajando, digamos que eh, documentos para... Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Redes sociales, pues aquí tenemos los Instagram Stories. Pues podemos aquí darle un Instagram Story y entonces él nos va a dar diferentes plantillas. Por ejemplo, si queremos eh, decir buenos días en un día, porque ¿verdad? Queremos, eh, no tenemos mucho contenido, pero queremos ser vistos, pues entonces vamos a buscar por aquí algo que tenga un contenido ¿verdad? bonito, que... que podamos utilizar en nuestras redes, y entonces lo podemos, lo podemos modificar. Aquí ¿verdad? este tiene dice Pro, así que ese no lo puedo utilizar. Pero, ¿verdad? Mira, por ejemplo, estas plantillas, esta plantilla se usa mucho, por ejemplo, los regulatorios, eh, todas estas cositas, ¿verdad? Las pueden modificar y las ajustan de acuerdo a, a lo que ustedes quieran proyectar. Por ejemplo, aquí, esta imagen es pagando, pues mira, podemos borrar esta y entonces podemos poner nuestras propias imágenes. Yo puedo ir aquí a archivos subidos, si no quiero pagar, y entonces yo coloco mis imágenes fácil, rapidito y sin problema. ¿Ven? Ahí está. Y entonces aquí coloco, no sé, el mensaje y entonces esto lo comparto. Lo guardo y entonces usualmente lo que yo hago es que yo descargo la plataforma, la aplicación de Canva en mi celular y ya cuando yo tengo mi diseño ya hecho aquí en la computadora, lo descargo desde la plataforma de Canva a mi celular y lo guardo como una imagen y entonces yo lo subo en la aplicación de Instagram, ese story. ¿Por qué lo hago así? Se me hace más fácil hacer el diseño en la computadora que tratar de hacer un diseño en un teléfono, mi teléfono no es un Pro ni nada mi teléfono es uno regular, un tamaño regular que es este y no es el Pro ni el Max ni nada de eso que no, no es una eh, no es un teléfono grande que tengo mucho espacio, tengo una tablet, tengo un iPad pero la realidad es que pues cuando estoy en la calle no me llevo el iPad, simplemente yo me, me llevo mi celular y muchas veces en el tapón mañanero yo estoy eh, subiendo contenido y programando. Si no saben ahora Facebook les les permite programar sus sus posts. Así que yo lo que hago es que en el tapón mañanero ya yo tengo esas imágenes en mi computadora y voy programando. Escribo el mensaje que quiero y yo los coloco 8 de la mañana, 7 de la noche. Eh, muchos de los de, muchos de la de la eh, del contenido que suben en mi plataforma son un día yo me siento y coloco todo en un calendario, y él automáticamente va a seguir subiendo ese contenido. Muchas veces se me va el tiempo, se me olvida, eh, o, no, o se me va la luz. Aquí donde yo vivo se va la luz todos los días. Y entonces, pues así, yo me evito esos dolores de cabeza, las redes mías suben automático, y no me tengo que preocupar por nada de eso. ¿Por qué? Porque ya eso está programado, y simplemente ¿verdad? Este, lo puedo utilizar para... Ese tiempo lo puedo utilizar para otras cosas. Usualmente yo los domingos, que yo no trabajo, lo que hago es que tomo algún momento de ese día y ya yo subo entonces todo mi contenido para la semana. Y no me preocupo por eso. Eh, hay veces que sí me siento, dependiendo de lo que esté trabajando, si es algo como un regulatorio de taller o lo que sea, pues entonces lo, lo trabajo ese mismo día. Pero ¿verdad? Pues podemos planificar nuestro, nuestro contenido, podemos diseñar y descargarlo en nuestro celular. Y entonces ahí pues subirlo poco a poco ¿verdad? a medida que vaya el tiempo. Pero eh, la plataforma, la realidad es que eh, tenemos muchas posibilidades de trabajar aquí dentro de, de lo que es Canva. Tiene eh, posibilidades infinitas. Voy a cambiar de cuenta para enseñarles lo, cómo se ve la aplicación de, eh, de Canva utilizando el programa Pagando. Donde dice Brand, ¿se acuerdan que les dije que podemos subir nuestros logos, nuestros colores? Aquí está. Aquí están todas las variaciones de mi logo. Aquí están todos los colores de mi paleta de color. Aquí están todas las letras que yo he subido. Por ejemplo, esta que dice Carentro es parte de mi logo. Esta que dice Magical es parte de mi logo. Y eh, hay una que se llama Montserrat, que ya está incluida dentro de Canva, así que no la tuve que subir. Yo he trabajado aquí eh, cositas de Star Wars, de, de SpongeBob. Pues, entonces, todas estas letras que están aquí las he subido porque son las que quiero utilizar para mi diseño y no están dentro de la plataforma. Así que yo lo que hice fue que subí esa, esas tipografías para poder trabajarlas con ellas. Aquí donde está el Content Planner, él eh, ¿verdad? te enseña todas esas cosas que han subido. Por ejemplo, déjame ver por aquí. Aquí no me ha... No Ahí ha... es que yo saqué la cuenta de aquí. Yo la conecté a otra plataforma, así que no, no me enseña aquí los, lo, lo que he subido dentro de... De, de, mi, de, mi, de mi cuenta de, de Facebook. Aquí donde dice Papelería Studio Design, aquí son diseños que yo puedo compartir con, con mi gente. Yo, actualmente, ven, tengo aquí algunas personas eh, en mi plataforma. Somos tres en total. Faltan, faltan dos personas y, usualmente, esas dos personas lo que hago es que yo tengo esos espacios disponibles para si alguien este, está haciendo una, un taller conmigo, eh, en una consultora, en una consultora eh, yo usualmente tengo espacios donde doy talleres individualizados y entonces pues, le doy acceso a esa persona para que pueda trabajar conmigo a la par y pueda entonces utilizar mi cuenta en el momento de hacer ese taller personalizado. Así que eh, ¿verdad? Este, eso se trabaja aquí. Eh, cuando voy a Home, aquí ustedes pueden ver todos los diseños que yo he trabajado aquí. Y, ¿verdad? Eh, mis calendarios, yo los trabajo aquí, diferentes promociones, todo esto, ¿verdad? Certificados de participación, aquí está la invitación de mi boda, está todita aquí, eh, todo, todo, todo lo que yo he trabajado en el pasado, ¿verdad? Está aquí. Como pueden ver, yo utilizo la plataforma bastante. Así que todos estos diseños, ¿verdad? Si yo quisiera volverlos a trabajar en un futuro, pues yo simplemente voy aquí y lo modifico y entonces no tengo que pasar el trabajo de volverlo a diseñar. Esto ya está aquí guardado, simplemente le doy un clic y lo modifico. ¿okay? Por ejemplo, cuando yo, ustedes recibieron, algunos de ustedes recibieron un correo electrónico con este header. ¿okay? Esto yo lo trabajo aquí cada vez que yo voy a hacer un taller que ¿verdad? no he trabajado en un tiempo, le, le cambio aquí taller de Canva o taller de lo que sea. Lo modifico y lo descargo a mi computadora y lo subo entonces a ese correo electrónico para personalizar ese correo electrónico. ¿Okay? Así que eh, lo pueden trabajar ahí. Eh, déjame ver por aquí. Con el Pro también pueden utilizar folders. Los folders funcionan. Déjenme buscar aquí los folders para que lo vean completo. Aquí hay unos folders, por ejemplo, yo tengo folders de presentaciones, aquí yo tengo todas las presentaciones de todos los talleres que yo ofrezco. Y entonces así, al momento de yo ofrecer el taller, busco la presentación del de taller que voy a trabajar, le doy un clic y entonces él me va a abrir la presentación tal cual como se las enseñé hoy, ¿verdad? Que trabajamos este, con, el, la, con la presentación. ¿Ok? Que esta que está aquí fue Aprende a trabajar con Canva y entonces acá, ¿verdad? Tengo todos los certificados de participación de todos los talleres y simplemente yo cambio el nombre del participante, ¿de acuerdo, verdad? A, al taller que que estoy ofreciendo, ¿ok? Así que la ventaja con los folders es que podemos crear folders y podemos entonces eh, calificar o segmentar todos nuestros diseños dependiendo, ¿verdad? De, de lo que estemos trabajando al momento. Y entonces por aquí ¿verdad? puedo enseñarles todos los Teams que yo pertenezco. Cuando nosotros vamos a descargar una imagen, por ejemplo, el flyer de hoy de, del taller, si yo le doy a Share, y le doy a Download, aquí donde dice PNG, miren, yo puedo darle resolución. Igual el, el JPG, puedo darle toda la resolución posible, lo cual no es posible teniendo el básico. ¿ok? También aquí yo puedo darle schedule y aquí yo puedo programar para que esto suba a las redes sociales automáticamente, ya luego de yo haber trabajado, ¿verdad? Ese diseño. Que no tengo ni, des, ni que descargarlo a la computadora. Simplemente yo le digo, mira, yo creo que tú me subas esto a tal hora, tal día, y él automáticamente lo va a subir a la plataforma que yo le diga. Por ejemplo, si yo quisiera eh, subir esto en una hora, pues yo le digo en qué plataforma yo quiero puedo decirle, ¿verdad?, a cualquier texto y le doy a Skia. yo y automáticamente va a subir ese contenido a la plataforma que yo escogí. ¿Ok? Así que, este, ¿verdad?, hay diferentes maneras. Por ejemplo, yo utilicé esta plantilla, vamos a darle aquí Add Image, yo utilicé esta plantilla y yo lo que hice fue que la modifiqué para que esté de los mismos colores de mi marca. ¿Ok? Así que eh, la ventaja es que podemos hacer muchísimas cosas. Dentro de la plataforma, utilizando las plantillas o desde cero, como, como sea de preferencia, voy a abrir por aquí una, una pestañita para enseñarles, por ejemplo, si yo coloco aquí un fondo, color cualquiera, violeta, y tengo una imagen aquí que tiene fondo blanco, voy a buscar por aquí una imagen que tenga fondo blanco para enseñarles... esta que está aquí. Tenemos esta imagen aquí, y como pueden ver, tiene ese fondo blanco. Pues, ¿qué hago? Voy a Edit Image, y donde dice BG Remover, le doy un clic. Y entonces aquí, él lo que va a hacer es que me va a remover ese fondo blanco. Y entonces ahí yo le voy a dar Apply, y ya está. Yo puedo utilizar la muñeca en mi diseño. ¿Ok? Así que este, tenemos esta ventaja, que podemos utilizar ¿verdad? Eh, el removedor de fondos de la plataforma de Canva para eh, ¿verdad? trabajar con, con nuestros diseños. Otra cosa también que podemos hacer, por ejemplo, si yo subo esta, este, este clipart, que este clipart tiene, ¿verdad? no tiene fondo, pero tiene esas muñequitas ¿verdad? alrededor, yo puedo hacerle un efecto sticker para poder ¿verdad? que resalte voy a dar la Edit Image, y entonces, usualmente, si van a utilizar esto por primera vez, va a estar en la parte de abajo, y va, se va a llamar Shadows, y va a estar por aquí, en estas opciones, que están aquí, pero ya como yo lo he utilizado en el pasado, pues me sale aquí. Aquí donde dice Shadows, le voy a dar CO, para ver todas las opciones, y entonces aquí yo le voy a dar el que dice Glow. ¿okay? Esto es algo que está eh, en uno de los tutoriales que está en el canal de YouTube, pero ¿verdad? Se los enseño por si no lo han visto. Aquí donde dice glow, él automáticamente, ven, me va a dar un sombreado en la parte de atrás. Yo le voy a dar nuevamente a la, a, a la opción de glow y él me va a dar estas opciones. Aquí en color, yo le voy a colocar blanco, en blur, yo le voy a colocar 0 y transparencia 100 y de size, lo voy a agrandar. ¿Ven? Y entonces aquí lo que hago es que, ¿verdad? Tengo la opción de darle ese. Dale aquí a play. Y entonces aquí lo que hice fue que creé un sticker con, con la plataforma de Canva. Ahora bien, para yo, si yo no tuviese este fondo verdad y solamente tuviese a, a, a las muñequitas, yo le doy share, le doy a download. Entonces, si nosotros, si nosotros tuviésemos la, la, la, la aplicación de Canva, que es gratuita, nosotros no tenemos la oportunidad de grabar las imágenes con un fondo transparente. Solamente lo podemos grabar transparente con el Premium. Como pueden ver aquí, la coronita, ¿verdad? Está, está ahí, eh, significa que solamente puede ser pagando. Como yo tengo, como esta cuenta en particular es, es de la Premium, pues yo le puedo dar Transparent Background, darle toda esa resolución y cuando yo le al Download y me da una imagen con un fondo transparente y cuando él abra... Vamos a ver aquí que me abra para enseñarles. Él va a aparecer con un fondo transparente y, eh, por aquí. y sale ¿verdad? como modo sticker. ¿Okay? Así que esas son otras, otras cositas que se pueden hacer dentro de la plataforma. Se las enseño ¿verdad? porque si en algún momento eh, quisieran trabajarlo eh, en, en el programa pagando, pues entonces ya saben cómo trabajarlo. Este, la opción de colocarle en la, el efecto de sticker lo pueden trabajar en el, en el programa gratis sin tener que pagar. Eso es completamente gratis. Este papel digital yo lo creé aquí en la, en la plataforma. Yo coloqué un fondo azul, le añadí varias florecitas, las acomodé y entonces le añadí este mismo clipper que les acabo de enseñar, le añadí y entonces pues lo trabajé así. Así que este, aquí en la plataforma de Canva, como les digo, podemos trabajar muchísimas cosas. Es simplemente, ¿verdad? Este práctica, práctica, práctica. Él tiene sus truquitos y, ¿verdad? Siempre y cuando pues sepamos trabajar bien con con con la plataforma y tengamos nuestras ideas claras de lo que realmente queremos proyectar, pues podemos utilizar la la plataforma para, ¿verdad? Este sacarle mucho provecho y así pues cuando estamos comenzando queremos ahorrar el máximo, no queremos estar pagando a un artista gráfico, ¿verdad? Porque sabemos que al principio puede ser costoso, está fuera de nuestro presupuesto. Pero ya luego que, ¿verdad? Que corra el negocio, si nosotros tenemos la habilidad y el tiempo para seguir creando nuestros propios diseños, pues entonces, ¿verdad? Podemos seguir haciéndolo por nuestra cuenta y no tenemos que pagar a nadie para para poder eh, trabajar estos diseños. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? a la orden siempre. Para eso estamos aquí, para ayudar siempre, ¿verdad? Yo siempre digo que eh, cuando uno empieza, el lo, lo, lo más complicado es eh, arrancar y muchas veces, ¿verdad? Nos bloqueamos, decimos, ay, pero yo no sé hacer eso, la realidad es que, ¿verdad? Con un poquito de conocimiento y, y este, poco a poco, pues vamos saliendo de ese, de ese cajón y, y vamos experimentando cositas que no hemos hecho antes. Tanto miedo que tenía para trabajar en Canva. Y la realidad es que es súper fácil, es bastante amplio. Pueden comenzar utilizando plantillas. ¿Por qué? Porque ¿verdad? ya son diseños que ya están hechos. Eh, yo en lo personal no me encanta mucho utilizar plantillas. Y si utilizo plantillas lo que hago es que las modifico, como hice en, para el diseño de hoy, que modifiqué el, el diseño para ayudarle personalidad de mi marca y no utilizar simplemente el que me dio Canva. ¿Por qué? Porque yo quiero que las personas identifiquen quién soy yo al momento de ver esa imagen. Cuando la gente lo vea decir, ah, mire, esa es la muchacha de Papelería Estudio porque mira los colores. verdad Nosotros nos identificamos como marca y eh, siempre queremos proyectar ese, esa, ¿verdad? Esa, esa imagen eh, en todo lo que nosotros hagamos. queremos esa consistencia para que las personas verdad nos reconozcan, eh, aunque no vean nuestro nombre. A la orden siempre. Este, nada, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, ¿verdad? Este, cualquier cosita. Esta es la información de contacto. Eh, tengo un teléfono destinado para, para el negocio, tiene WhatsApp Business. Hay muchas veces que si escriben y están fuera del de horario de la tienda, les va a dar un mensaje automático diciendo que no estamos en la tienda. Eh, muchas veces trato de contestarle eh, ¿verdad? Lo, a la mayor brevedad posible, pero hay veces ¿verdad? que estoy o, o, o dando talleres o estoy haciendo... Eh, Talleres privados o estoy ¿verdad? trabajando una orden o lo que sea, eh, pues al momento, ¿verdad? No, tal vez no tenga la disponibilidad, pero tan pronto yo vea los mensajes, ¿verdad? yo siempre me siento y trato de contestar lo más rápido posible. Eh, no soy muy celosa con mi trabajo, así que siempre lo digo, eh, siempre estoy disponible para ayudar a cualquier persona que lo necesite. Eh, así que nada, con confianza me pueden escribir, yo con mucho gusto les puedo ayudar con, con lo que necesiten y aquí siempre a la orden, así que. Eh, a la OLED, siempre por aquí el miércoles que viene tenemos eh, diseño de invitaciones animadas dentro de la plataforma de Canva y el miércoles 28 tenemos taller de diseño de promociones dentro de la plataforma de Canva, el eh, costo es de 10 dólares y eh, vamos a estar trabajando una promoción para que ¿verdad? tengan diferentes este, opciones para, para crear contenido para su, sus negocios y así pues ¿verdad? le pueden sacar provecho a a la plataforma de Canva específicamente para, para trabajar promociones de negocio. Así que este, eso va a ser el miércoles 28, todavía creo que quedan varios espacios, así que cualquier cosa que me pueden escribir. Y nada, este siempre quedo a la orden, un millón de gracias por la confianza, por pasar este ratito de noche conmigo, porque ahora se está al final, yo sé que ¿verdad? es un día de la semana, eh, así que este, les agradezco un millón por, por estar aquí hasta el final. Ya mañana les compartiré cuando lo suba a la plataforma de YouTube y así pues, puedan regresar y, y tocar un poquito los detalles de, eh, de, lo que, ¿verdad? De, lo, de lo que hablamos en el día de hoy. Y cualquier cosita que necesitan, pues ya saben, estoy a la orden. Un millón de gracias nuevamente y que tengan linda noche.